¿Estás buscando crear tu propio videojuego desde tu teléfono móvil? Ahora eso es posible, gracias a que Godot ha publicado una versión oficial para teléfonos móviles la cual va a estar incluyendo en su sitio oficial. Esto se acaba de dar a conocer en la versión Godot 3.5 Beta 3 ante lo cual han aclarado que todas las futuras versiones van a incluir una versión de Android publicada en el sitio oficial. Para descargarla es muy simple, vamos al sitio web de Godot, desde tu móvil lo puedes haceros desde la PC, vamos a la sección de descargas y fíjate acá arriba no sale la versión de mobile, vamos a tener que ir hasta abajo de todo y buscar donde dice versiones viejas. Esto no significa que sean versiones viejas, sino que acá está el repositorio. Elegimos la última versión o la versión deseada. Y vamos a la Beta 3, en este caso, que es la que anunciaron. Fíjate que acá está el archivo APK, ¿okay? la extensión APK es la que vamos a descargar. Una vez que lo pasamos al móvil, vamos a proceder a instalar. ¿okay? Nos va a pedir algunos permisos lógicos porque obviamente vamos a estar accediendo a las carpetas para tener nuestros dibujos del juego y demás. Y fíjate, algo que hay que destacar es que se ve muy chico, yo lo recomiendo para tableta, para teléfono, Es la usabilidad es un poco complicada. Vamos a descargar un código de ejemplo de los que ya vienen por defecto en los repositorios, como para mostrarte cómo funciona, ¿no? En mi caso voy a bajar el del Kinematic, el rendimiento más que nada, ¿no? Le ponemos un nombre, le creamos una nueva carpetita y fíjate, parece que se va a crashear, pero no cargando obviamente porque usa GLESS acordate, OpenGL por eso toma la tarjeta gráfica y podemos codear acá, como te digo, un poco complicado meter el dedo en esos botoncitos pero como ves funciona bastante bien y podés testear tu juego sin necesidad de tener que estar exportándolo de antemano, fíjate que funciona bastante bien, ok? Así que gente del mundo, si les sirvió esto, recuerden, compartan, suscríbanse, denle me gusta y muchos más tutoriales y noticias acá en Escuela de Juegos. Nos seguimos sintonizando. Hasta la próxima.